Buenas, hola, buenas tardes. Pues nada, yo soy Gonzalo Andino, soy periodista de formación, gestor cultural y periodista o profesional de la comunicación eh, desde hace unos 11-12 años aproximadamente y bueno, me he desarrollado en mi carrera fundamentalmente aquí en Sevilla, trabajando en ese asunto tan lucrativo de la cultura. Y, y bueno, sobre todo en, en, la, en artes escénicas en, en proyectos de comunicación como revistas en papel una cosa un poco rara que es, se puede tocar y, y se puede leer eh, como la teatral o la revista La Express y, y, de, y haciendo también festivales, en Sevilla hacemos un festival de circo que se llama Circada y anteriormente he hecho otros festivales de teatro de calle y demás ¿no? eh, anecdóticamente, porque ya después de tantos años me parece una, una anécdota. La empresa que fundamos hace pues, hace 11 años empezó siendo una empresa de desarrollo de software, pero yo no soy informático ni tengo mucha ideas del desarrollo de software, y empezamos haciendo páginas web en un momento en el que no existía WordPress y prácticamente no había gestores de contenido ni nada por el estilo. Pero bueno, sí que aunque ya digo que creo que es un poco una anécdota, a mí sí que me ha servido de mucho esa experiencia en los años iniciales, para cuando decidimos a partir del año pasado empezar con este nuevo proyecto, pues por lo menos entender qué cosas se pueden hacer y qué cosas queríamos hacer, teniendo en cuenta que además yo no tengo internet en el móvil, que yo no manejo el panel de administración de WordPress de mi página web y todas esas cosas que no es que me sienta orgullosa de ellos, pero es la realidad. Y bueno, teniendo en cuenta eso, también eh, me imagino que entenderéis que el enfoque que yo le voy a dar a, a esta charla, pues, va a ser un poco distinta. Estoy enfrente de gente que maneja WordPress, que sois profesionales de esto y demás, y me parece un poco absurdo pues, inventarme cosas de las que no entiendo y decir que el WordPress es estupendo y funciona para esto y para lo otro. Y, de hecho, para eso tengo aquí a Rocío, que me va a echar un cable, eh, porque más o menos lo que yo pretendo explicar un poco es qué es lo que queríamos hacer y, por, y cómo se ha hecho, y para ese cómo tenemos aquí a, a Rocío. Bien, pues eh, el Club Express como digo, como idea, es un club de consumo cultural, que es un concepto que aquí en Sevilla y en, en prácticamente toda España pues no se entiende muy bien, salvo en Cataluña, porque allí sí existe un club de consumo. No sé si hay algún catalán aquí en la sala. ¿Hay un catalán en la sala? No sé si conoces el Club 3C, por ejemplo. En, en, en Cataluña pues está ese referente. Entonces, allí es bastante más sencillo explicar de qué va todo esto. Eh, eh, porque ya digo eh, existe el 3C que es un, es un proyecto que está auspiciado por el periódico de, de Cataluña, por TV3, por la Generalitat de manera que el, el periódico de Cataluña por ejemplo todos los días saca como mínimo una página con ofertas del día con información cultural, en TV3 hay espacios de, de 5, de 10 de 20 minutos diarios anunciando el, los proyectos que están dentro del, del Club 3C y digamos que allí pues lo tenemos más fácil en el resto de España es un poco más complicado básicamente eh, un club de consumo cultural es como un club del espectador o como un club de lectura o una cosa parecida... ...en la que tú te, te asocias a él, en nuestro caso te puedes asociar gratuitamente... ...simplemente te registras en la página y a partir de ahí pues tienes acceso... ...a información privilegiada, a una serie de, ser, de servicios, sobre todo nosotros lo que buscamos... ...es la ventaja económica, es decir, hacemos pues del orden de 10, 20 concursos a la semana... ...regalando entradas a conciertos, a teatro, espectáculos, etcétera, y luego también... Una, un desarrollo en nuestro trabajo que es el que son los descuentos, los descuentos para actividades, o descuentos para compra de libros, para comprar de productos culturales o para ir a ir a espectáculos. Eso un poco es la base. Luego, dentro del, del Club Express, pues eh, también hay una parte de, de digamos, lo que antiguamente llamamos portal de contenidos. De contenidos todos sobre actividades culturales. que es una parte muy fuerte. Y bueno, también tenemos un canal de.. de, de YouTube de, de audiovisual con, también con contenidos culturales, eh, la agenda por supuesto y algún que otro algún que otro detalle, ¿no? Bueno, efectivamente es un proyecto pensamos que novedoso, no conocemos a ningún otro proyecto que tenga estas características en España. Eh, sí que, que por separado pues hay portales de información cultural, hay agendas culturales muy buenas, muchas de ellas, hay gente que hace concursos, hay mu muchos eh, portales de descuento, etcétera, pero que contenga todo esto y que al mismo tiempo se centre en la realidad cultural, pues no, no hay nada, no, no existe, a día de hoy no existe nada. Y además con un sistema de trabajo que ahora os contaré, también bastante novedoso, en fin, yo creo que acorde también a los tiempos que corren, porque somos un equipo de unas 60 personas en toda España y prácticamente no hay un solo asalariado en todo, en todo ese equipo, ¿no? sino que son todos todo un modelo de trabajo en, de cooperación, de cooperación profesional. Bueno, pues esto empezó por, eh, un poco, si empezamos a darle vueltas precisamente a un año, un poquito más a partir, sobre todo, de, de, bueno, de, de ver que el mundo se estaba destruyendo y en cultura pues podéis imaginar cómo están las cosas. El, eh, salvo Madrid y Barcelona, en la que sí que hay un sector fuerte cultural que, que directamente mira al ciudadano, la cultura en España está intervenida por el Estado, es, de, es dependiente de la Administración, es dependiente de las subvenciones, de las contrataciones públicas, etcétera, Y eso veíamos que se venía, venía abajo, ¿no? Entonces pensamos que teníamos que empezar a, a, a cambiar la mirada y empezar a mirar al público, que el público eh, ya no ya estaba dejando de estar en los soportes antiguos, los, como las, las revistas, no. Ya digo que yo he estado nueve años haciendo una revista en papel de, exclusivamente de teatro y he estado cuatro haciendo una revista de cultura de todo el ámbito cultural durante tres años y, y, y no le no le estábamos sacando partido a eso porque no tenía una correspondencia. En, en internet, no había esos contenidos solamente los podías encontrar en internet, bueno los subíamos en pdf, pero en fin, de aquella manera, de una manera un poco cutre, etc. ¿no? Entonces, eso se unió a que empezamos a ir a, a todos estos eventos que de repente se empiezan a crear en torno a, sobre todo a partir del boom de las redes sociales, todos estos tapas en y cosas por el estilo y, y claro eh, cuando la gente nos conocía, porque eh, nosotros somos muy conocidos en el ámbito cultural en el ámbito de, lógicamente, de de los que están desarrollando en redes sociales, tecnologías, WordPress, etcétera, pues no éramos no conocidos y cuando nos conoce la gente alucina, se flipa, porque dice, porque desde su punto de vista, pues era como, y supongo que aquí habrá algún caso parecido, era como que ellos eh, veían muy fácil la parte de, de la herramienta tecnológica. Y, y, y no entendían cómo nosotros, teniendo los contenidos, pues no, no, no los estábamos aprovechando. no Y nosotros nos pasaba igual. En realidad, para nosotros lo fácil es generar contenido. Lo que realmente para nosotros es como un viaje a Marte. es mmm, que, Bueno, y eso que tengo 32 años, si tuviera 60, pero bueno… Eh, para nosotros es ir, ir a, un, a un viaje a merter a lo de sí, sí, que está muy bien, que está internet, que se pueden hacer muchas cosas, pero a ver qué demonios, mm, no sé, que, que para, me parece que es muy fácil para alguien que está todo el día en internet decir, pues, pues yo contigo haría algo, vale, pero qué, vamos a sentarnos y vamos a hacerlo, ¿no? Y así hicimos, así hicimos. Eh, ahí entramos también en una reflexión muy interesante, porque porque, claro, yo, yo creo realmente en los perfiles polivalentes. O sea, que, que eh, yo he dicho antes que no manejo el panel de administración, no es del todo verdad. O sea, hay cosas que sí hago, y cosas que no, pero llevo toda mi, mi, mi vida entre ordenadores y trabajando con lo, lo que me han echado enfrente. En, en ¿no? Y se hace, y se hace bien, y cada vez las cosas son más intuitivas y tal. Eh, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que, además, sobre todo con el tema de redes sociales, la, digamos, el perfil del profesional de comunicación lógicamente pues se, se ha dinamitado y ahora mismo es muy difícil definirlo y muchas veces ese perfil de comunicación de, de profesional de la comunicación tiene un, un toque más casi tecnológico y proviene más de ese de desarrollo tecnológico que, que el de generar, generar contenido. Pero bueno, dentro de que esos dos mundos se cruzan y que a veces es difícil una misma persona saber dónde situarla yo sí creo que, que que de repente estamos los que nos preocupamos por el, por el qué, no por qué vamos a contar, que cómo vamos a llenar eso de contenido, qué tal y luego los que se preocupan de, de cómo hacer eso, de, cómo hacer eso, ¿no? de, de la herramienta. Y, y en ese tipo de encuentros pues, nos veíamos cara a cara, hasta que pues, decidimos pues, lanzar este proyecto el Club Express al aire y lógicamente no lo podíamos hacer solo ya digo, yo creo que los prefiero polivalentes, pero me parece que cuando ya hay un proyecto que quieres que tenga cierta envergadura, pues lo normal, salvo que el día, para ti el día tenga 35 horas y sea un superdotado, lo normal es que busques eh, profesionales en, en cada terreno. Y entonces empezamos a, a buscar y encontramos a MECUS. ...nosotros no íbamos buscando Wordpress... ...eso también creo que creo que es importante que lo sepáis... ...nosotros íbamos buscando a alguien que pudiera desarrollar... ...una idea que teníamos sobre un papel... ...lo que ocurre es que nos me preguntamos a varios a varios conocidos y tal... Y, y, ...y bueno, también por mi pasado ese... En, en, la, ...en mi empresa que es la que desarrollamos software... Y, ...y la gente de mi generación que estudió en informática... ...en ese momento, pues son bastante cercanos y tal... Y, pues, de repente, como que todo el mundo me, me decía, oye, pues, mira, habla con, con Rafa Poeda, y, pues, habla con, él, y con Luis Rull y pues, bueno, pues, voy a quedar con ellos un día y voy a hablar. Y yo les planteo, mira, tengo esta idea de hacer este proyecto. Y ellos, pues, en ese momento me dicen, mira, pues, eso puede hacer, por, esto se puede hacer con WordPress. Y digo yo, como si se hace con, yo qué sé, me da lo mismo, ¿no? Yo creo en los profesionales, vosotros sois los profesionales, habéis decidido que la herramienta, adecuada es WordPress, pues venga, pues si vosotros lo pensáis así, tiremos para adelante. Y bueno, si, es, si eso era tan cierto o no, yo creo que lo tienen casi que responder ellos. No sé si una vez que se han habéis metido en el, en el medio de la cuestión, si habéis descubierto que WordPress es la herramienta, que creo que sí, o a lo mejor habéis llevado alguna sorpresa. Eso ya lo, lo podéis especificar vosotros. Bien, pues básicamente... Eh, el Club Express, que ya os he explicado un poco lo que, lo que era, desde mi punto de vista, que a lo mejor no coincide con el de con el del de, de, desarrollador de, de, la, de la herramienta, tenía como distintos retos, ¿no? Por una parte, el, el digamos el más normal, el más eh, asequible, que era el de. era el de eh, el, el, la parte de contenidos, de contenidos periodísticos, ¿no? Que nosotros seguimos teniendo una mente un poquito. pues antigua quizás y pues como, como veis si, si te vas arriba al, al menú pues lo hemos clasificado por disciplinas artísticas música arte escénica arte literatura tal eso ya les queremos dar una vuelta para una siguiente mejora y no sé qué y empezar a ofrecer la información de una manera un poquito diferente no pero para nosotros dentro de que esto era un proyecto inmenso pues nos venía nos venía bien clasificarlo así entonces teníamos esa parte de portal de contenidos por un por, por un lado con una agenda luego todo esto a su vez por detrás tira de, un, de una base de datos de espacio o sea, porque un, un, un concierto se realiza en un sitio determinado y, y ese sitio determinado tiene que tener una ficha y esa ficha pues podemos recurrir a ella cada vez que cualquier actividad se haga en ese espacio y ahí pues, los datos normales ¿no? Cómo se llama el sitio, cómo se llega el, el mapa eh, las características, una fotito si la hay, etcétera, etcétera luego las actividades por las actividades normalmente lo que lo que hacemos con ella, la actividad, por ejemplo, eh, tal espectáculo de teatro, ¿no? Pues normalmente también creamos una ficha de actividad y esa ficha de actividad pues va por un lado, la ficha del de, espacio va por otro y el momento que ese, ese espectáculo se hace en ese, en ese espacio, se unen las dos cosas y los eventos para agenda pues se, se, se pueden hacer con mucha facilidad, ¿no? Se, se pueden implementar con mucha facilidad. Y... y, y y al mismo tiempo, pues la parte de contenidos, pues hacemos entrevistas, crónicas, reportajes, etcétera, etcétera. Y lógicamente había una, una cosa muy importante para nosotros y para creo que cualquier página web para, eh, de, de, contenido, de contenidos periodísticos y tal, que es el poder relacionar unos contenidos con otros. Que si yo hablo sobre un grupo de música y ese grupo de música va a actuar en un sitio, pues automáticamente pues, me lo referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay una, una, una segunda parte, que es la parte de, lo, de los usuarios. Eh, como he dicho antes, es un, club, es un club, por lo tanto hay socios, y los socios se, se, se, se, se, se convierten en, en tal, registrándose... Bueno, ahora mismo que está, está Rocío eh, logueada, y no se ve, pero si no, ahora lo vais a ver. Bueno, bueno da igual. Bueno, ahí, ahí pone lo típico de usuario, o sea, el nombre de usuario, contraseña, si no estás registrado, regístrate y tal. ¿no? Y ahora teníamos una serie de usuarios que tienen que interactuar, lógicamente, con, con, la, con la web. Eh, claro, desde el punto de vista de, de un poco del diseño del proyecto, que es lo que nos toca a nosotros, de, de pensar qué es lo que queremos ofrecer al mundo, pues teníamos que pensar... ...qué hacer para que a un usuario... ...efectivamente le interese registrarse... ...porque lógicamente una, una de las cosas... ...más importantes para nosotros... ...es eh, obtener datos de usuario... Pues si yo tengo... ...a lo mejor los datos de 15.000 personas... ...interesadas en hacer actividades culturales en Sevilla... ...y que además confían en, en un proyecto... ...como el nuestro... ...pues lógicamente eso es un, un poder... ¿no? ...nosotros llamamos, eso es el poder... ...el poder, de, eh, digamos... ...modificar o influenciar... ...los hábitos de consumo de la gente... ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues yo supongo que aquí os habréis enfrentado también muchas veces a eso, ¿no? Um, bueno, tanto el tema del cobro, que nosotros lo tuvimos claro, que los usuarios debían ser, el, o sea, ser socio debía ser gratis, como, a, como a, al cómo hacer para que la gente se registre, en qué momento pongo esa barrera en la que le obligo ya a registrarse si quiere seguir avanzando… ...para que tampoco el, eh, el usuario salga despavorido a la primera... ...y para que tampoco el usuario entre... ...se aproveche de todo lo que tiene este proyecto... ...y nunca llegue a, a, a darnos sus datos... ...que para nosotros es muy importante... ...por supuesto con, con, con consultoría... De, de, ...para el tema de legal de la ley de protección de datos... ...y todo esto, ¿no? Eh, vale, pues una vez que decidimos... Que, ...cuáles eran los tres puntos clave ...por los cuales la gente se iba a registrar que de momento fundamentalmente son los descuentos que comentaba antes a los espectáculos y poder participar en los concursos, porque luego lo de comentar, no sé qué, eso está muy bien, pero aparte de que se puede hacer vía Facebook y tal, la gente no se suele registrar en un sitio solo porque, qué bien, qué guay, me dejan comentar una noticia. ¿no? y Pero ahora, si tú quieres ir a un concierto que vale 25 euros y por ser socio del Club Express te vale 17, pues a lo mejor si te piensas decir, van bueno, a tardar dos minutos en decir cómo me llamo y poner una contraseña. Bien. Pues eso, una vez que tenemos a esos usuarios y tenemos esos servicios, pues lógicamente ahí había un trabajo que también eh, tenían que desarrollar, en este caso Mecus, que consistía en cómo hacer para que el usuario, al estar registrado, pueda acceder a esto sí, a esto no, etcétera, etcétera. Por supuesto, con la otra parte de usuarios, que son los usuarios edit editores, con sus respectivos permisos y tal, que no me preguntéis porque yo, ahí, yo ya me, no me entero de quién puede hacer qué cosa o si... Pero bueno, ahí tenemos una serie de usuarios que te, algunos de ellos tenemos control total, yo creo que son unos imprudentes por darme a mí el control total de esto, pero bueno. Y luego pues, hay gente que puede solamente editar solamente eh, hacer los descuentos o hacer, o hacer contenido, en fin, depende del tipo, tipo de usuario que sea. La base de datos del Club Express, además, tenía una peculiaridad y es que eh, queríamos que fuera la base de datos de la empresa nosotros en los tiempos de Catapunk eh, hicimos eh, una base de datos en PHP que se manejaba en un servidor dentro de la oficina. Eso se hizo a lo mejor en el 2003 y desde entonces seguíamos manejando la misma base de datos de, de, de clientes y tal. ¿no? Entonces una de las cosas que nosotros les pedimos también fuera que, fue que cogieran esa base de datos y la, y la metieran dentro del Club Express y esos no sé cuántos miles de registros que nosotros teníamos fueran un poco los primeros socios. Pero al mismo tiempo necesitábamos que... Y necesitamos, porque hay cosas que no están del todo terminadas, que eh, al nosotros acceder a los listados de usuarios tuviéramos más o menos las mismas funcionalidades que teníamos en nuestra base de datos anterior. O sea, que esta base de datos tiene que funcionar para los usuarios, luego para nosotros de cara a que la gente se asocia del club, pero también para la empresa de cara a que hay muchos de estos que son nuestros clientes o nuestros proveedores o lo que es una base de datos de una empresa. ¿no? Y aprovechamos un poco el tirón de todo esto. Eh, bueno, y luego hay otro, otro detalle de reto, que eso casi que nos lo dijeron ellos a nosotros, que es el tema del posicionamiento en buscadores y tal, que nos dijeron que, que bueno, que a partir de WordPress y por cómo estructura los contenidos y tal, pues eh, también nos dieron cuatro o cinco consejos, una serie de pautas que nosotros intentamos seguir a rajatabla y que la verdad que funciona bastante bien. Que vamos viendo que en cuestiones de posicionamiento, pues seguro que es mejorable, porque ninguno de nosotros somos expertos dentro, o sea, dentro de la… De la si dividimos lo, lo que es la parte tecnológica, que es MECU, del resto del equipo, pues en el resto del equipo no hay no hay expertos en, en cuestiones tecnológicas, que es uno de nuestros inconvenientes, de hecho, que lo, ahora lo comentaré. Ahora, una vez que empezamos a trabajar con WordPress, desde mi punto de vista, digamos, externo, de, de, de alguien además que pide, oye, que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro, pero que no lo manejo yo, sí que es verdad que hemos visto bastantes ventajas. O sea, yo creo que… Las fundamentales, he apuntado tres o cuatro, pues, por ejemplo, a mí me parece impresionante que tú tengas un problema o de, de un, cualquier cuestión de que, mira, esto no me gusta cómo funciona, debería funcionar de otra manera, y lo normal es que de esas cosas el, el 80% está resuelto en dos horas. Eso me parece increíble. Luego, del resto de cosas que nosotros planteamos, esto no me gusta cómo funciona y tal, el 90% está hecho al día siguiente. Y luego también me parece me parece muy muy importante también el hecho de que existan soluciones, eh, además también me lo han contado, no es que yo lo sepa, pero al parecer existen soluciones eh, ya creadas, miles, que de repente nosotros decimos, oye, eh, ¿por qué un usuario no le puede dar aquí tal cual? Y, y nos dice o Rafa o, no, o Rocío tal, que son como… ...como enciclopedias de, de, de Wordpress... Dice, ...pues mira, hay una aplicación que hace exactamente eso... ...pum, y te lo, y te lo, te lo plantea por, por delante... ¿no? ...luego también os digo que de los aproximadamente 30 o 40 personas... ...que manejan la, el panel de administración del, del Club Express muchas de las cuales jamás sabían, no sabían lo que era el HTML, nunca habían trabajado con páginas web ni con gestores de contenido ni nada, todos, o sea, 100% sin, sin, des, sin ninguna excepción, todos opinan que se trabaja muy cómodamente con esto. Y ya digo que no es sencillo, que no es solamente... Eh, ...a publicar noticias, hay una agenda, hay unos descuentos, hay unos concursos y hay un mogollón de dinámicas aparte que hay, que hay que desarrollar en el proyecto... ...que no tienen que ver con WordPress, que ellas los asumen igualmente y en ningún caso nos han dicho que el problema sea, es que yo no me aclaro, es que yo no me entero... ...o sea, la gente, la verdad que trabaja muy bien con este, con este sistema, ¿no? Luego, inconvenientes, pues sí, también yo he visto algún, algún que otro inconveniente. El fundamental que, yo, que nosotros nos hemos encontrado es que efectivamente hay muchas soluciones por ahí que se parecen, pero que a veces no son. Entonces, nosotros pedimos algo… Y MECUS nos ofrece una solución que se parece mucho, pero que no es y no es a lo mejor en lo que para nosotros es la clave, pero ellos lo entienden de otra manera porque cumple el 99% de las cosas que nos hemos dicho, pero no cumple a lo mejor el 1% que es más importante. Eso no sé si es habitual o no cuando se trabajan con herramientas ya creadas, pero sí que a veces nos ha, nos ha ocurrido. Y también a veces nos ha, nos ha ocurrido que esas cosas se enquistan un poco porque a nosotros a lo mejor, no sé, porque si tú me hablas del plugin del widget de la query de la, de la base de datos, yo no sé de lo que me estás hablando, yo lo que quiero es que si yo pico ahí me salga una pantallita en rojo, es lo, que, es lo que yo quiero. Entonces, ahí sí que hemos visto, eso no tiene que ver con WordPress, eso tiene que ver igual con las dinámicas nuestras de trabajo en eh, la que por cierto pues yo creo que ambas partes también nos hemos esforzado mucho en romper esa barrera cliente proveedor y en romper esas relaciones habituales cliente proveedor e, e integrarlos a ellos dentro del proyecto como una parte más del equipo. Ya digo que esto es un trabajo de cooperación profesional. 60 profesionales trabajando en lo mismo es un potencial brutal y es un, sobre todo porque al compartir conocimientos generas conocimientos y yo creo que eso tiene quizás algo que ver con Wordpress, igual me equivoco pero me parece que también incluso la filosofía de nuestro proyecto ellos la han entendido estupendamente, yo creo que nos estamos llevando muy bien entre otras cosas porque tenemos maneras de enfocar el trabajo y probablemente la vida muy parecidas en ese sentido y bueno, yo creo que más o menos eso era lo que yo quería lo quería comentar, si tú quieres decir alguna cosa, si quieres explicar alguna cosa. Que, porque yo, yo, por ejemplo, cuando vine aquí digo... Ah, perdón, perdón. Ah. ¿Qué no en esto que hablamos de, de que, de que de, de, claro, desde nuestro punto de vista eh, pedimos cosas, Mecus ofrece soluciones y, claro, algunas de las soluciones que nos han podido ofrecer puede que para vosotros sean alucinantes. Para nosotros es, ah, mira, qué bien, una solución. Entonces, por eso también quería que ellos estuvieran aquí porque pueden decir, deciros, mira, pues tal cosa que todos conocemos, al aplicarlo aquí le hemos dado la vuelta y nos ha parecido fantástico, ¿no? Eh, yo solo quería bueno, no voy a ampliar nada más, he hablado mucho, os he intentado, mientras él hablaba os he intentado enseñar eh, algunas de las cositas que tiene este proyecto, este proyecto es inmenso, eh, tiene un montón de cosas y para algunas nos quebramos la cabeza más, para otros menos, buscamos soluciones y a veces se ha, se ha hecho mucha programación a medida eh, desde el funcionamiento automático de los concursos, que os he estado enseñando la parte interna para que veáis que con un solo botón eh, todos los comentarios forman parte de de la gente que, que puede concursar eh, a través de, de los comentarios de un post, simplemente eh, se pueden descartarse, no sé qué. Hay muchas soluciones que hemos ido encontrando o que otras se han ido amoldando. El tema de las cookies, toda la web, está, eh, toda la web eh, se quiso para… Si tú eres un usuario que, no, que siempre vas a mirar las noticias de Sevilla, eh, la idea era que no tuvieras que estar cargando Sevilla cada vez que llegaras. Entonces, con el tema de la ley, con el cambio de la ley de cookies, tuvimos un sustillo, tuvimos que repasarla entera para ver que, podíamos, que cumplíamos la ley, y al final llegamos a una, a una solución eh, que la cumple sin problema y muy cómoda para nosotros. La programación fue compleja porque ten, utilizamos muchos post types y muchas queries complejas debido a, al gran cruce de datos que hay en eh, categorizando tanto por provincias, tanto por eh, para, tanto por tipo de contenido, eh, es, bueno, un montón de cosas que no tengo tiempo de explicar. Pero, bueno, total, que es un proyecto muy bonito y nos sentimos orgullosos de, de haberlo realizado con ellos.